Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades, Carol TV. Hoy vamos a hacer una pulsera espectacular combinando dos tonos, el color gris que lo tenemos en cordón víbora y el dorado en el cual está presente herrajes pequeñitos dorados y el broche panema. Este broche sigue de moda y es espectacular para trabajar. Bienvenidos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar 24 tiritas de 18 centímetros cada una. Aquí como estas que tengo aquí. Vamos a cortar 24. Y a cada una de ellas le vamos a colocar... Ah, no, a 18 tiritas, a 18 tiritas le vamos a colocar 5 escalachines de la siguiente forma. Primero tenemos que quemar las punticas que esto es lo que nos va a ayudar a pasar más fácil los escalachines. Entonces quemamos y ahí vamos adelgazando. ¿Sí? Entonces pasamos un escalachín. Lo vamos a ubicar cerca a la puntica y vamos a cerrar este escalachín con la pinza para cerrarlos entonces cerramos el primero metemos otro, este no lo vamos a cerrar, vamos a dejar que él pueda bailar ahí seguimos, vamos por el tercero, este lo vamos a cerrar ustedes pueden ir ubicando los escalachines de la forma eh, que queden más más mm, esparciditos entonces cerramos este que ya van tres colocamos el cuarto y cerramos con el quinto entonces el quinto lo vamos a ubicar por acá en el otro extremo Ustedes, a medida que los vayan haciendo todas las tiras, las van acomodando en montoncitos y van viendo dónde les va faltando. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer otra tira. Hacemos exactamente lo mismo. Cerramos el primero para que a la hora de acomodar la pulsera no se nos vayan a salir. Colocamos. El segundo pero este no lo vamos a cerrar yo les recomiendo que cuando vayan a trabajar con escalachines o mostacillas trabajen con este pañito que es súper práctico porque él, con él evitamos que se nos vayan a rodar el material con el que estamos trabajando entonces queda es bastante práctico colocamos el tercero se lo ubicamos En la, casi en la mitad vamos a ubicar el otro y cerramos este entonces por cada uno por cada tira vamos a colocar cinco escalachines aquí yo ya tengo las demás tiritas entonces ustedes van viendo cómo van quedando si sí, la idea es que queden como esparciditas bueno con eso hacemos 18 tiras de estas ahora vamos a ubicar las medallitas aquí yo ya he hecho 3 son seis medallitas entonces vamos ubicándolas de tal forma como queremos que se vean en la pulsera entonces me falta otra tira si sí, aquí ya tengo estas tres armadas entonces yo diría que por ejemplo acá me falta una que la puedo ubicar en esta posición entonces cojo un escalachín junto como los extremos y voy viendo dónde la quiero colocar entonces yo quiero que se me vea como por aquí entonces cierro este escalachín lo voy a cerrar coloco el dijecito y paso el otro escalachín esto es para que no se me vayan a salir el dije pero entonces aquí le voy a dejar un espacio no, la, no los voy a apretar aquí que no se me mueva sino que yo lo que quiero es que el dije se me mueva entonces cierro a una distancia que yo sé que ahí puede moverse el día Entonces lo voy ubicando. en todos los extremos. Y así voy haciendo con los otros. Coloco el otro escalachín. Yo digo que quiero que se me vea por aquí. Cierro. no con el otro deje recuerden que esta pinza es súper práctica para poder cerrar los escalachines ya que se me van a ver como otro balincito más entonces recuerden cierro el escalachín con el primer huequito de acá y ahora lo voy a, a cerrarme más con el segundo entonces voy como a doblar el el escalachín entonces ya no se me queda viendo planito, sino que parece un balincito ah no, aquí ya había colocado un escalachín, entonces voy a colocar la otra medallita pues aquí ya completamos las seis los seis dijecitos son seis dijes y 18 tiritas colocándole 5 escalachines en cada tira vamos a colocar una cinta de enmascarar entonces colocamos el lado que el pegante hacia arriba y aquí vamos a colocar estas, dos, una en cada extremo para sostenerla. Y aquí lo que vamos a comenzar a organizar son los extremos de las tiritas que nos queden bien organizaditos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a dejar un pedacito y vamos a comenzar como a pegar una por una. Cuando estemos como en la mitad, vamos a comenzar a colocar los dijecitos las tiras que tienen los dijes. Bueno, aquí ya tenemos la, las tiritas organizadas en la cinta, entonces vamos a colocar una cinta encima para asegurarla bien, que no se nos vayan a mover. Bueno, vamos a utilizar esta resina adhesiva apóxica, que es muy buena para poder pegar en el broche y panema. Entonces, esta viene, vienen dos tubitos, vamos a utilizar la misma cantidad de los dos. Vamos, el tubito aquí rojo, estamos echando un poquito, cerramos bien y vamos a colocar también otro poquito del, del azulito. La idea es utilizar la misma cantidad y poderlos mezclar. Entonces vamos a mezclar aquí. Y ahora sí, vamos a colocarlos en el en el broche. El broche es un broche muy lindo, es el broche Panema. Él viene con un imán. Cuando los vamos a utilizar, cuando vamos a pegarlos, tenemos que ubicarlos en esta posición. Vamos así. Él tiene como una pestañita aquí, entonces vamos a colocar una tiene que estar hacia arriba y la otra tiene que estar hacia abajo. Entonces en esta posición es que vamos a pegar. Para la hora de ellos de cerrar, él puede cerrar así. Es importante que lo tengan en cuenta porque si no les va a quedar eh, torcida la pulsera. Entonces esta es la que vamos a ubicar acá. Aquí vamos otra vez a mezclar un poquito. Y con la palita vamos a colocarle el pegante dentro del broche. Para cada pedacito de la, para cada eh, parte del broche vamos a mezclar. No vamos a hacer una mezcla muy grande para evitar que se nos vaya a secar. Entonces para cuando vamos a pegar el otro extremo hacemos otra mezcla. Entonces ahora vamos a colocar las tiritas dentro del broche. listo entonces aquí vemos que ya las colocamos todas nos toca esperar un rato para poder hacer lo mismo en el otro extremo y cuando ya tengamos las dos las dos partes pegadas entonces dejamos reposar la pulsera eh, por ahí medio día para que quede bien pegado bueno aquí ya hemos pegado la pulsera entonces así nos queda eso es lo que les digo si ¿Sí ven, nos tiene que quedar una, una pestañita a un lado arriba y la otra abajo. Para el momento de cerrarla, ella pueda cerrar con facilidad. Es una pulsera muy linda y muy práctica de colocar. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que todos nuestros materiales los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net También pueden encontrar el combo kit del mes en la parte de abajo del video, al igual que la lista de los materiales. chao chao